Estamos ampliando este tema, en Santa Cruz los médicos radicalizan sus medidas de precio. Este martes los médicos cumplen 44 días de paro indefinido en demanda de los cinco puntos pendientes contra el gobierno, sin embargo se rehúsan a reinsalar las mesas de diálogo con el Ministerio de Salud. Ante este capricho el más perjudicado es el ciudadano quien busca atención médica, más no la encuentra, corriendo el peligro de que su situación se agrave o complique al no ser atendido. Así como estamos nosotros aquí, no tenemos ni para comer, le digo, y no podemos sacar a mi hijo de. Hacen tres días que está en la morgue, porque no tenemos recursos, no tenemos. Perjudicado de postergado para el, pa el otro día, para el otro día, y no se sabe. ¿De dónde viene usted, señor? Yo vengo de, del cantón de la provincia de Valle Grande, ¿eh? cantón Poster Valle. Alcarne, una mejor atención médica, sin embargo, no la ha podido encontrar. ¿La sí. ha visto perjudicado por esta medida? Bueno, sí, porque están perjudicados porque ahorita digamos estamos en correteo, digamos, ha fallecido uno de mis cuñados y, y por falta de atención médica también, este, falta de, de atención médica. Pero ¿qué dice el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz? Henry Montero asegura que la ciudadanía necesita condiciones, sin embargo no toma en cuenta que miles de personas son afectados por lo cual ratifica que el paro continuará. Mientras su demanda no sean atendidas, hoy 10 médicos radicalizaron sus medidas instalando una huelga de hambre. No, con la ministra de Salud ya hemos decidido a nivel nacional. ...de que ya no es interlocutora válida y que tendría que ser otro ministerio que pueda solucionar el conflicto. Sí, hasta no haber solución, se ha recalizado la medida y estamos iniciando con 10 huelguistas hoy... ...el primer piquete aquí en el Hospital San Juan de Dios. Ante este perjuicio y atentado contra la salud por los propios médicos... ...el Ministerio de Salud instaló brigadas médicas en el cual se brinda atención gratuita. Uno de los más concurridos o con mayor demanda está instalado en la Central Obrera Departamental... ...lugar donde hay mil atenciones por días. Esto no fue pues creado digamos, para un hospital, obviamente... ...sin embargo, hemos vaciado las oficinas... Por, ...a fin de darles condiciones... Eh, ...hemos abierto el, la, el tema de los auditorios... ...para ver digamos, la, la, la, las atenciones que se deben dar. ¿Cuántas especialidades hay en este punto? Eh, mire, están toda la gama de, de especialidades... ...pediatría, ginecología... Eh, medicina general, eh, medicina interna, eh, odontología, eh, hemos estado también con cardiología, eh, haciendo hemograma, haciendo eh, algunos otros exámenes complementarios para poder dar atención al, al, al usuario. Entonces hemos estado con todas las atenciones. A comparación de las personas que continúan peregrinando por atención médica, miles de pacientes que se vieron afectados se constituyeron a Slacot. ...para recibir atención de las diferentes especialidades. Mire, me han atendido de maravilla, fui muy bien atendida... ...estuve con el cardiólogo y con el neurólogo, ¿ves? Todo muy bien. Y al menos nosotros que somos pobres, ¿dónde vamos a recurrir? Usted sabe que para ir a un médico particular es con plata, ¿no? Gracias a Dios que si no, si no fueran estos, ¿qué sería de nosotros, la, las personas humildes? Mira, qué vino a atenderse? ¿Qué dolor? Eh, yo padezco mal del corazón, ya tengo mi, mucho sufro de presión alta y a mi edad no quiero irme todavía. Cuando ya sea más viejito ya bueno. Afortunadamente lo han atendido. Me han atendido, sí, eso sí. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, ratificó que las medidas de presión son políticas. Y pide a los galenos no seguir perjudicando y atentando contra la salud. Sí, pues son más de 40 días y obviamente ahí hay una conspiración política también, no de los médicos, porque nuestro, siempre vamos a expresar nuestro respeto por los médicos, pero hay una estructura dirigencial ahí, bien estructurada, bien, bien hilvanada para sabotear el tema, el tema del SUS, porque realmente el pobre pues no tiene para ir a una clínica privada, los niños no tienen para ir a una clínica privada, entonces eso es lo que se está haciendo, se está cumpliendo y obviamente se, se seguirá cumpliendo hasta que haya un poco de conciencia de la dirigencia médica. La población ante ese perjuicio realiza protestas en diferentes puntos de la ciudad. No queremos muerte, queremos salud. 44 días de paro médico, sin embargo, este sector analiza ampliar esta medida de presión por 30 días más. Médicos amplían por 30 días sus medidas de presión y la Confederación de Médicos de Bolivia manifestó que el sector en un 85% continúa trabajando con normalidad, declarándose en emergencia, repudiando a la vez dichas medidas de presión que afectan a la población. Por tanto, nosotros como confederación hemos decidido desde un principio no acatar ninguno de los, ninguna de las convocatorias a paros. vamos a seguir trabajando, vamos a seguir brindando atención y estamos en estado de alerta. Todas las organizaciones sociales están yendo con un mandato hasta sus bases para estar en estado de alerta y atentos a cualquier movilización en defensa del derecho a la salud y la vida. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo confirmó que el día no trabajado será día descontado, al ser una medida de presión ilegítima, porque el Gobierno Nacional convocó en repetir ocasiones a un diálogo para atender las demandas de ese sector. Estamos permanentes para el diálogo y además de eso, ellos también tienen que aceptar esto, porque nosotros también podemos decir, no nos gusta el dirigente, ¿no es cierto? No decimos eso, nosotros discutimos con los dirigentes que vengan. Los, los descuentos ya han procedido. Ya han procedido. Es de esa manera que en reunión que sostuvo la Coordinadora Nacional por el Cambio, se declaró en emergencia ante esas medidas de presión que anuncia el sector médico, que constituyen un perjuicio para la ciudadanía que ahora cuenta con un seguro gratuito a través del Sistema Único de Salud. Y estamos en emergencia, ya lo ha dicho nuestro central boliviana, que en algún determinado momento nos vamos a volver a reunir y vamos a tomar alguna acción que amerita porque incluso el otro día hace el 27 eh, los interculturales ya nos hemos pronunciado por ejemplo hemos dicho que no que más perjudican que hay mucha gente del área social necesita ser atendida necesita ser operado y algunos médicos que perjudican que perjudican son aquellos médicos que son parte del sistema público de salud que están pidiendo entendemos su demanda pero también ellos tienen que entender que es importante no atentar contra la vida, no atentar, no atentar contra la salud. El pueblo ya se ha manifestado, particularmente nuestros compañeros de la tercera edad, jubilados del sistema de reparto, jubilados del sistema integral de pensiones, quienes acuden día a día a los diferentes establecimientos hospitalarios a nivel nacional. Según el reporte del Ministerio de Salud, el 85% de los médicos trabajan con normalidad, sin embargo, el otro 15% afecta a los pacientes, quienes son los que reclaman a los médicos la atención oportuna. Yo tengo ocho, ocho problemas de mis rodillas en el hospital obrero, donde me, me están ahí poniendo, y tablas que me dicen que para, me, así, me, me ponen otro día, otro día, otro día, otro mes, otro mes, otro mes. Sí, señorita, pero en verdad nosotros nos perjudicamos las personas de la tercera edad que necesitamos, ¿no?, del médico también, pero ahora parece que están atendiendo. En la ciudad del Alto, dos víctimas del paro médico realizan una huelga de hambre. David Ticona y David Inca son dos víctimas del paro médico quienes se encuentran en huelga de hambre exigiendo una pronta solución a este conflicto que supera ya los 40 días y les piden a los médicos dejar la intolerancia y retomar la mesa del diálogo con el gobierno. Vamos a extremar las medidas de presión también nosotros como víctimas porque primera vez en el mundo los enfermos estamos en huelga de hambre exigiendo atención médica ¿no? entonces yo creo que eh, estamos pidiendo a las organizaciones sociales que se manifiesten y que de una vez por todas presionen para que se sienten a la mesa de diálogo solucionen los problemas y se evite por parte de los dirigentes médicos hacer politiquería ¿no? sabemos que la REA es un dirigente político ha estado en las campañas del 21F ha estado como candidato a vicepresidente de un partido neoliberal, entonces está utilizando la, el mandil blanco sagrado de los médicos para sacrificar a los, a los pobres, a la gente más humilde, a la gente más vulnerable. Muchos de nuestros asociados han, están o han muerto o han, están en un grado de discapacidad producto de la mala práctica médica de algunos médicos. Y justo estos algunos médicos son los que están promoviendo el paro médico. Entonces, por lo tanto, ellos están... Estamos siendo nosotros afectados doblemente. ¿no? Hasta la Asociación de Víctimas de Paro Médico llegaron 120 denuncias y se tiene registrada cuatro personas fallecidas a consecuencia del paro médico. En ese marco, este sector ratificó la masificación de las medidas de presión hasta que los médicos solucionen este conflicto.